Como vimos el año pasado, Jesús viajó y se casó en Japón, pero también llegó a la India. Según Mirza mamá Mesías autoproclamado de todas las religiones monoteístas y fundador del movimiento Amadía, Jesús se salvó gracias a la complicidad de un centurión. En su huida, viajó al este, convirtiendo a los testigos de sus milagros. En Afganistán habría contactado con las tribus judías perdidas y se casó, supuestamente, la gente de Isaquiel son sus descendientes. Posteriormente, viajaría a Cachemira con Tomás, muriendo allí por causas naturales. Según esta historia, Jesús habría debatido con los sabios budistas y habría influenciado en sus creencias.